¡Hostia! lleva el perro! <risa> ¿Has visto el perrico? ¡Hola! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué bueno, tío! Pero tendrías que ponerle un casco al perro, hombre ¿Se porta bien el perro o qué? Hostia, qué gracia, cuando te he visto pasar le digo, hostia, hay un perro en el Hostia, vuelve. Hostia, Ya, ya, ya se nota, eh, que ya tienes. Es un perro motero. encanta el viento, encanta. Sí, no, ahí, ahí voy yo, eh, también, eh. Me pongo ahí contigo y me llevas, eh. Y ya, como en casa. Venga, hasta luego. La jaula de las locas. Mira tu casa. La jaula de las locas. Calle Balmes. Se la conocía calle Balmes. Mira, esto es para las motos. Qué guay. Buen conto de jungle. ¡Hola, Barcelona! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¡Venga, tira! ¡Cómo mola la calle Balmes! Avenida diagonal. Esto es la diagonal. Un bus turístico. Hola, bus turístico. Que no contás tú tampoco, eh. ¿Estás Y ahora vengo, vigila vigila los guantes, la moto, las llaves, ahora vengo, subo ahí algunas tomas y en un minuto estoy aquí, hoy toca decir Barcelona, los motos. ¿Ves? ¡Hola, Charlie! ahora. ¡Vamos a comer algo! Buscamos algún sitio que haya una terracita y nos sentamos. Venga. El arco de un triunfo ama a Barcelona y ama a las motos. El arco de un triunfo. Hostia, está cortado aquí. Cago la puta. ¿En serio? Está cortado. Cuando se ve Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube, del Instagram, Barcelona ama las motos y los moteros queremos a Barcelona. El día 2 no falles, tienes que venir. Barcelona a los motos. Venimos al centro. De Barcelona Barcelona Love Moto Todo eso es el centro de Barcelona Y hoy toca Hoy toca decir Barcelona Love Moto VS. Vamos a coger la moto, está allí Charlie, y nos vamos a comer algo. Hasta luego.